Curia mala, weón, y acá el 26 fue el baneo 27, 28, 29, 30 callito la puta madre, mi momento de. Ah, la concha y mi momento